¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva entrega de Radio Coaching en este espacio de videos que brindo, o va, que lo subo a mis redes. Este es el número 8, Radio Coaching número 8. Y bueno, lo comento así rápidamente, la idea de, este, de estos videos es que yo desde mi rol de coach y desde mis conocimientos y las herramientas que yo tengo, digamos, que, y que utilizo habitualmente con mis clientes en las sesiones de coaching, poder, eh, digamos, como dejarlas más a mano para todas las personas que hoy, por algunas razones o por diferentes razones, eh, posiblemente les sirvan y, y puedan tener una mejor, un mejor día a día, un mejor cotidiano. ¿sí? Eh, hoy puntualmente voy a hablar sobre algo que muchos estamos también publicando a raíz de... Eh, bueno, de, de todo nuestro, lo que nos viene pasando a nivel mundial, a nivel planetario, que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Y algo que, que me llamó la atención y por eso empecé yo como a reflexionarlo, eh, es, no, digamos, todo, incluso yo, de hecho, posteo cosas que tienen que ver con el cuidado y el mantenimiento, o sea, poder mantener en forma sana y el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales por lo general los posteos que tienen que ver con recursos naturales tienen que ver obviamente con el agua potable el aire el clima no y yo pensaba digo y nuestros recursos naturales porque digamos el agua el sol el aire puro eh, la tierra eh, sin, sin contaminantes perdón tiene que ver sí con los recursos naturales del planeta tierra y al mismo tiempo, nosotros somos parte de, de esos recursos naturales. Nosotros somos parte de la gestión de esos recursos naturales. Con lo cual, está genial, está buenísimo que empecemos a prestar o a poner mayor atención a los recursos naturales del planeta Tierra como tales. Y digo, ¿y por casa cómo andamos? Y pensaba, ok, muchas personas, y me incluyo dentro de ellas... Posteamos cosas y, y, y o nos ponemos a pensar en cuanto a ¿no? la importancia del cuidado de los recursos naturales, digo, y, y mis recursos, tus recursos, porque también son naturales, son naturalmente tuyos. ¿Y qué tanta atención le prestas a tus recursos? ¿Qué tanto cuidado haces o tenés con tus recursos? que son naturalmente adquiridos y después en el transcurso de tu vida fuiste adquiriendo más recursos. Digamos, Uno nace con cierta cantidad de recursos y después a través de la educación, ¿no? de la información y la capacitación y los trabajos e incluso el contacto con, con, con la sociedad en sí, ¿no? con nuestro entorno, nos vamos formando, nos vamos educando y vamos creciendo y vamos acrecentando esos recursos naturales propios Y yo soy de las personas que cree, y permítanme esto, digamos no significa que ustedes tengan que creer en lo mismo, pero sí creo que nadie puede dar lo que no tiene. Eh, el, sí puedo, en, en llegado el caso, pedir prestado, pero en el fondo tampoco es mío, lo estoy pidiendo prestado para poder darlo. Entonces yo desde esa creencia, y esto me hago cargo, digamos, de lo que creo yo, es yo no podría dar nada de lo que yo no tengo para mí, o no tengo dentro de mí, en mi poder, si se quiere. Y digo, ¿y cómo voy a hacer yo cuidado de los recursos naturales del planeta si no hago el cuidado de mis recursos naturales propios? Yo lo hago, de hecho. Eh, Trabajo mucho diariamente en mi cotidiano, digamos, tanto en mi crecimiento personal, digo más ya que trabajo con mis clientes para su propio crecimiento, su propio desarrollo, digo pero sí trabajo permanentemente en mí. Y, y, y, este, y en este último tiempo, digamos que estamos todos como muy pendientes, ¿no? De, bueno, ok, ¿y qué va a pasar con el planeta Tierra? Y miren cómo el, eh, unos pocos días de menos transporte, menos polución, ¿no? digamos ...ha hecho que ciertos lugares del planeta Tierra hayan cambiado y se hayan vuelto más naturales. Que incluso eh, hay montones de videos donde se ve que la fauna autóctona ha vuelto a lugares donde naturalmente son, fueron de ellos. Y por los, los ruidos que nosotros generamos, la polución que nosotros generamos... ...esos animales, esas especies, se fueron distanciando, se fueron separando incluso de su hábitat natural. Y ahora poniéndonos de vuelta en foco nosotros, volviendo a enfocar esta, este Radio Coaching número 8, eh, a nosotros como personas, a nosotros como individuos. Digo, wow, ponemos mucho el foco en los recursos naturales del planeta Tierra y nosotros, vos, pones foco en tus recursos naturales, los cuidás. ¿Estás atento o atenta a cuidarlos? a mantenerlos, sostenerlos e incluso que sigan creciendo. Porque así como nosotros queremos, por ejemplo, que los bosques sigan creciendo, ¿estamos atentos a que nosotros también sigamos creciendo y sigamos en, en nuestro propio desarrollo de los recursos que son nuestros? ¿Son tuyos? ¿Te pusiste a pensar en eso? Te invito a que lo sí. hagas, eh, creo que es una, o, o espero, no creo en realidad, espero, espero que, que sea una reflexión que te lleve a un, incluso hasta un descubrimiento, un despertar diferente, y, y si no es así y ya estás enfocado en esto y ya estás atento a tus propios recursos y cómo cuidarlos y cómo mantenerlos y cómo hacerlos crecer, te invito entonces a que invites a otros a que hagan ese trabajo. Porque esta es la idea de Radio Coaching, que las herramientas que nosotros, o las habilidades que tengo yo como coach, poder llevarlas a tu vida cotidiana, para que tengas un mayor nivel de bienestar, para que tengas, o alcances, o logres tu plenitud. Eh, yo trabajo día a día con, con esto, con trabajar, yo trabajo día a día con mi propio bienestar, mi plenitud, mi propósito. Eh, me encanta, digamos, es algo que a mí por lo menos me gusta mucho hacerlo. Y la idea, vuelvo a lo mismo, perdón por ser reiterativo, pero la idea de este espacio de Radio Coaching es esas capacidades o esas herramientas o esos conocimientos que yo tengo, que fueron a través de mi propia vida, mis propios aprendizajes, y ahora más puntualmente desde el coaching, Poder llevártelos a vos, que estén al alcance de tu mano, que estén al alcance de tu conocimiento. Y que si te sirve, lo utilices, lo aproveches. Y puntualmente en hoy, hoy perdón, eh, sería poner el foco en, la, en el cuidado, la atención y el crecimiento de nuestros propios recursos naturales. Los que son naturalmente nuestros. Así que bueno, era eso nada más por hoy, ni más ni menos digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Para mí es importante. Espero que para vos también. Así como es cuidar el, los recursos naturales de nuestro planeta Tierra, sea también importante cuidar nuestros propios recursos. Si nosotros aprendemos a cuidar nuestros propios recursos, seguramente será mucho más sencillo poder cuidar los recursos de otros. Y entre esos otros, los de todos, los de este planeta. Te dejo un beso. Y nos vemos en el próximo que será el 8. No, el 9, perdón. Este es el Radio Coaching 8. Hasta luego.